de, Atik, de Buenas tardes. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los artículos determinados que son creol guayan, ajá, que vamos a ver. Pero primero vamos a ver las normas de las pronunciación de los artículos determinados en creole y después vamos a ver lo que aquí está. nom pronunciación y aquí <tose> yo en yan machine, enna an, patte un, un an, parents, un femme Nom prononciation atikio c'est un an, un an, aha un an, enna anna aha Nous répéter. Ay, ya, o, an, a, a, in, an, an, an, et répétez Salud, en pile en pile. Tableau, tableau, tableau, Crayon ouan, mia, lampe Livla. livre la, caillé ya, plinain, sacré yon ouan, bi pardon, valise la, papier ya, mm. chèque plafond plafond tolla, tolla plancher gomna gomma balina bali sacla, sacla. sacla. Oui. répétez s'il vous plaît monte Montla. Montla. Tableau. là Tableau. messia, messia. Matenya. Matenya. Petite voisin Chemise Marine na Docte ya Nom non, Garage là, comme non, L'église la Canal la Femme nan Pot là, Tesla médicaments médicaments, Tonton Wang, Bosma Sonwa, Wang, Simon Wang, Sexla, Montaela, Pastelna, Pastelnoungoua. Pastel, pastel, pastel, es así, así que cuando usted tiene que pronunciar los artículos determinados, Así, o aquí está, o así son los sonidos ¿ok? Cuando la palabra termina con E Normalmente va a ser ya, el sonido Por ejemplo, te ya Lo ve ahí, te ya ¿Verdad? Te ya Cuando termina con I, va a ser también ya Figuilla Si termina con O, va a ser wa zua, zua. Si termina con y, siempre va a ser la, la, el, sonido, el artículo, por ejemplo, cae, la. Si termina con on, el artículo va a ser, el sonido va a ser, one, por ejemplo, pon, oan. Si termina con en, va a ser yan, siempre cuando una palabra termina con en, el sonido en, el artículo determinado va a ser yan, por ejemplo, maten, yan, yan". Si termina con on, va a ser Uh -huh. por ejemplo si bon. termina con A va a A el sonido por ejemplo papaja aquí estamos tenemos eh, una idea pues esperamos que lo haya gustado el video y siempre sigue y recuerden para darle like a los videos y cualquier pregunta, usted lo puede siempre hacer por uh, YouTube. Un placer, me siento, bye bye.